You felt this sense of complete isolation, in which there is no relationship with anything. You're completely lost. Lost. lost. Palabra, la nobleza se ha perdido Te hablo como amigo y de pronto Siento que confeso el bando de los bandidos Pisan por donde paso Huelan como la cuelo y sabrán por qué me aparto ah. Llenme una foto si me quieres mirar Porque no me vas a ver más que de casualidad no te ha funcionado lo de hacer como no si, si no No se me pasa una y la dejo pasar No se para un universo entero Si tú no estás en mi onda Yo no entro en tu juego, no Saco la espada, tengo el tetro Y emboscadores venenosos como tú No lo quiero Sé del proceso y no lo lamento Trato de pues también me muevo rápido y no siempre me quedo. Ahora entiendo que me regalas el oído para ver si tal. Si coincide con tu plan mental, te sale mal, te dispata. Y ahora no me afronta porque barro las barreras. Sí. Llame una foto si me quieres mirar, porque no me vas a ver más que de casualidad. Se ha funcionado lo de hacer como si nada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sigue ladrando mientras te desapareces. y aunque no es asunto mío, igualmente. Hazme un favor y quiérete, pero piérete, pero piérete. Llame una foto si me quieres mirar. Porque no me vas a ver más que de casualidad.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 como si nada Nadie tanto, nadie Bestia loca, calma, quieta Recupera la cabeza No hay nadie tan cerca Dinero en el sobre se me vaya de más, no, tú tranquilo, me estoy ubicando. Ese beat te lo tengo apartado, pienso doble, por eso es que canto. Pa' dejarlo en el aire anotado, lo notaste, cayó demasiado. No preguntes, si me has asustado. Estoy pensando en todo ese descaro, te lo juro, lo tengo clavado. Mucha peli, muy poco trabajo, traigo oro, lo tengo amarrado. No tirando de varios contactos, todos los picos en mi cuarto han cerrado. Pa' sacar un diamante en el bar. Como no y lo mantengo Ah, oh, Pa' que ellos vean ¿Quién es la que lleva la correa? ¿Quién es la que lleva la correa? Ya que no hay nadie tan, no hay nadie tan cerca Bestia loca, calma, aquí está, No me da el TikTok pa' parar a pensarlo Y no me da el reloj pa' salir tu colabo Básico, casi que no Mi flow de pájaro pa el micrófono Lo guardo pa' que yo cargado en las botas de andar por donde no toca estoy en obras en cadena la silla me calmo con canela ya Mm -hmm. nah -uh -uh -uh -uh. Me cuenta su ruina, sin contar con la mía. Ay, no suelto una lágrima. Las veo escondidas, no me junto, no quiero ir. sin propósito, cada vez más gato en los tejados, menos ganado, hablando menos, pensando más alto y va, van quedando menos, cuanto más miro pa'l lado, porque ni perro ni padre quiero hermano, no me cargues lo que cargues. ¡Suscríbete cuenta su ruina sin contar con la mía ay. no suelto una lágrima